En este vídeo aprenderás a hacer que tus vídeos se vean espectacularmente bien con solo unos ajustes en Final Cut. Lo primero que debes modificar son los ajustes que tienes en las preferencias de Final Cut. Esto no te va a ayudar a conseguir una imagen mejor ni más limpia ni con mejores colores ni nada, pero te va a ayudar a editar mejor, que tengas menos espacio en el disco duro, que ocupes menos y pues, por lo tanto pues que puedas trabajar un poco más de facilidad al editar y conseguir resultados mejores. Así que lo que vas a hacer es irte al apartado de ajustes y ahí vas a dejar en la primera pestaña de general todo igual, menos vas a cambiar unas cosillas. La corrección de color lo vas a dejar en ruedas de color, que es lo mejor que vas a conseguir para editar el color en tus vídeos. Y luego unidades de inspección vas a dejarlo en píxeles. porcentajes te va a ser muy dioso, Mejor en píxeles que vas a colocar las cosas por PX que te va a poner y vas a moverlo por los diferentes píxeles píxeles que hay en la imagen. En el apartado de edición, en mi opinión y que es lo mejor para en, en mi opinión, claro, tengo puesto en los valores de abajo de duración 0,5, 0,5, 1 segundo y 1 segundo. Estas son, en mi opinión, las mejores. Por ejemplo, en las imágenes me gusta que cuando añado una imagen a Final Cut automáticamente se me ponga por un segundo de duración la imagen. Es que 0,5, que creo que es lo que viene por defecto, es muy poco. Y la transición sí que la dejaría yo también en un segundo, que creo que es lo que viene, porque eso es las transiciones que vas a añadir grises, que va a ir entre un clip y otro, eso ya lo modificas tú a tu gusto después porque las transiciones son muy modificables y es que hay que modificarlas porque no las dejes por defecto. En el apartado de reproducción desactiva, te tengo un claro, viene activo pero desactiva la renderización en segundo plano. Te va a facilitar mucho la vida desactivarla porque si la activas, la renderización, cuando tú haces unos cambios en vídeos eh, no los procesa del todo o sea, los guarda pero para que veas la imagen fluida como cuando los portas hay que hacer una renderización que en este caso si lo dejas automático va a renderizarlo automáticamente en cuanto vea que dejas de hacer cambios a los 0,3 segundos y vas a tener que esperar ¿sí? así cada cambio. Pero te digo que la desactives porque está, o sea, está muy bien que te haga automático, pero que no te lo haga cada vez que haces un cambio. Porque imagínate que estás modificando una imagen en una posición y luego dejas de tocarlo un momento porque estás muy viendo un poco cómo ha quedado y quieres hacer otro cambio. Pues va a estar todo el rato renderizando esas cosas. Por lo tanto, la renderización te va a ocupar espacio en el disco duro y Si la dejas activada automática. Vas a llenarte mucho disco duro. Por eso, desactívala, es mi recomendación y yo la tengo desactivada. Y cuando quieras renderizar algo para verlo fluido, haz Control R y si quiere, para solo los clips seleccionados. Si quieres renderizar todo el proyecto entero, Control mayúsculas R. En el apartado de importación, viene por defecto que los archivos los busque a la ubicación donde están. Es decir, que si tenemos un proyecto con unos clips que hemos grabado, va a ir a Finder a buscarlos para ponerlos en el clip. Final Cut se guarda los, los keyframes, toda la información que podemos, las correcciones de color. O sea, es información, es código y al final eso lo aplica sobre el vídeo que va a buscar a Finder. Hay una opción para ponerlo que se copien los archivos en la ubicación de la biblioteca, la biblioteca. Y así no tiene que ir a buscarlos, dirás, pero ¿para qué? Porque así se duplican. Claro, pero si imagínate que, porque al final si tienes muchos proyectos y te va a llenar los clips que has grabado en Finder, los pasas a un disco duro. Y en el proyecto de Final Cut, cuando va a ir a buscarlos, ya no los tiene. Y si va, está en un disco duro que es más lento que el Mac normalmente a ver, puede haber más igual SSD pero imagínate que tú tienes un HDD pues entonces cuando va a ir a buscarlo va a, cogerlo, va a tardar más en cogerlo y al final va a estar yendo todo el rato a buscarlo y esas cosas entonces yo te recomiendo que los bordes de Finder y, los, cuando, y pongas la opción de copiar en la biblioteca y luego los bordes de Finder y ahí tienes todos los archivos en la biblioteca pero no dejes la opción de que los vaya a buscar porque si no vas a tener muchos problemas en esta pestaña también te dice de analizar el vídeo, de equilibrar el color, buscar la cara de las personas, déjalo desactivado porque eso es va a hacer... Cuando pases un vídeo a Final Cut que lo retoque automáticamente el color, eso es mejor, si quieres que lo haga automático ya hay una opción dentro de Final Cut para hacer que cuando lo pases lo hagan automático, pero no lo actives por defecto para todos los clips, porque la corrección de color es mejor que lo hagas tú, O sea, y pues va a hacerte cosas automáticas que a lo mejor luego ni quedan bien y luego ya lo tienes así el clip para editar, así que desactivalo. Igual en el analizar audio, no queremos nada que analice audio. O sea, lo de corregir problemas de audio, desactívalo también porque eso ya lo hacemos después. Luego en la pestaña de destinos ya eso es a totalmente tu gusto. Mi recomendación es que para todos los proyectos profesionales que quieran exportar profesionalmente, aunque sea para YouTube, los exportes como masterización de vídeo. Es decir, en la máxima calidad. Nada más tienes seleccionar vídeo y audio, que está arriba del todo masterización y te va a poner ahora todo como es el proyecto, no vas a poder tocar nada ahí. Lo pondría en vídeo y audio. Bueno, solo si quieres el vídeo, pues vídeo. Solo si quieres el audio, pues audio. Pero eso es la máxima que haría. Luego ya, si quieres, pues para pasarlo a alguien, para compartir por redes sociales o cualquier cosa, yo haría YouTube y Facebook y lo pondría ya la solución que, que necesite cada persona. Otro truco es que cuando vais a hacer un vídeo una ampliación, queréis que vaya desde que haga un zoom, desde tal a tal lo primero que podéis tocar es el de la escala, en la composición del vídeo a la derecha en el inspector tenéis una cosa que es en la escala, que va pues 100% es lo que se ve el vídeo normal podéis ahí hacer un keyframe y luego otro keyframe y aumentar consecutivamente y hará como un zoom, pero qué pasa que cuando se frena cuando llega el otro keyframe hay un se frena bruscamente, es lineal. Si queremos hacerlo con Becier, existe una opción llamada Ken Bruce que si hacemos mayúscula C podremos activarla. Nos hará un editor donde pone acortar, recortar y Ken Bruce. Es para hacer un zoom de tal sitio a tal sitio. Ya no lo haréis con porcentaje sino que lo haréis con la escala y queréis ver hasta dónde eh, llega el vídeo. Si hacemos con el clic derecho podemos ver que podemos hacer lineal la entrada lenta, salida lenta. Este caso está un poco mal explicado porque salida es el principio, lo primero, y entrada es el final. Entonces, si pones salida lenta, va a empezar de nada, poco a poquito, a hacer zoom. Si pones entrada lenta, la, cuando se va a salir, poquito a poquito, hasta que no sé, se quede quieto. Y puedes poner ambas, si quieres, a, al principio y al final. Que bueno, eso es para lo que quieras en el vídeo. Una cosa que tenéis que tener súper importante a la hora de corregir el color de vuestro clip es en donde veis la imagen, hay una pestaña que se llama visualización y dais a viroscopios, tenéis que mostrarlos. Os va a aparecer a la izquierda una, una, como un gráfico y ahí vais a ver los colores. Yo lo tengo puesto en Luma, que es pues para es la iluminación. No puede superar, hay unas rayitas, no pueden llegar las rayas a 100 ni bajar de cero cuando llegan a 100 más de 100 o 100 no pueden tocar eso porque si lo tocan significa que es, hay cachos de la imagen que se ven totalmente blancos es decir quemados. si sí, pues que no hay nada totalmente blanco aquí a menos que sea una luz y tal cual pero nunca es blanco blanco blanco si supera superar 100 estáis subiendo mucho la iluminación entonces no puede superar 100 si baja a cero es que se ve totalmente negro y eso es que no debéis bajar tanto las sombras, las altas luces al corregir el color, no bajéis tanto. Cuando corrijáis el color tiene que estar entre cero y cien, a no ser que el proyecto sea HDR, HDG, que se utiliza en producciones de alto nivel, de, o sea de mucha producción que son tienen más alto redando con dinámico high dynamic range que significa hdr pues que pueden llegar 10.000 o más incluso eh, depende cuál y ahí tienen que estar entre 0 y 10.000 pero en el 8 bits que es el más normal y es lo que más se utiliza entre 0 y 100 las transiciones las que vienen de final cut son muy simples y normalmente quedan muy mal Depende de qué situación es. Si usáis, us yo usaría lo de disolución, fundido a color o y poco más, nada más, porque son muy simples y quedan muchas veces muy mal. Si son de terceros, ya usa más si sí, queda muy bien. Pero si queda así, así o sea, muchas no, no cargas los vídeos de transiciones, a no ser que sean únicos por ti creados. Si es una máscara, si sí, te mueves de un árbol a otro, esa es una máscara, perfecto. Ponlo, si queda bien, claro, siempre, si queda bien, pero si ese de terceros, pocas veces va a quedar bien, puede, haber puede quedar bien, pero si lo saturáis, pocas veces va a quedar bien. Me refiero, poner una o dos de vez en cuando, pero si estáis todo el rato poniendo otra edición, clip clip, ya es, cansa, es mejor, o hacéis disoluciones si es un momento triste o así, así, o cortes, directamente cortes, eso es lo mejor. El audio es una cosa muy importante en los vídeos, por eso si podemos hacer que no se escuche mal, mejor, que se escuche bien. Entonces, donde de la línea del tiempo, donde les muestra los segundos, cuánto va durando y eso, ahí hay, hay unos medidores de audio de niveles que si les hacemos clic nos aparecen más grandes con 0 decibelios, menos 12 decibelios, todos los datos a la derecha. Entonces, el audio nunca puede superar 0, es decir, si se pone un rojo... Hay que bajar más el audio porque está demasiado alto e eso se va a distorsionar. Si distorsionar cero es como normal, ya está. Más arriba es distorsionar y se va a escuchar roto el audio, muy mal se va a escuchar. Entonces tiene que estar siempre por debajo de cero. Y estos son los 5 trucos que tienes que tener en cuenta si quieres que tus vídeos se vean espectacularmente en Final Cut. Pues espero que te haya gustado este vídeo y en serio, si quieres ver, voy a hacer más tutoriales de estas cosas. Si quieres ver más, puedes suscribirte a mi canal que te llegará una notificación cuando publique el pr próximo vídeo y así puedes estar atento a él y que seguro que te gustará. Así que espero que hayas aprendido y nos vemos en la próxima.